Hay personas para las cuales vestirse como un gigantesco oso de peluche, como un lobo o como un zorro no es algo excepcional que se haga para una fiesta de disfraces. Para muchas personas esto es un hobby. Los llamados furries se disfrazan regularmente de animales y salen a la calle para alegrar a los niños, sacarse fotos en poses divertidas o simplemente para llamar la atención. Furry significa peludo en inglés y de ahí proviene el nombre. El fenómeno de los furries empezó en los años 80 y hoy en día ya es toda una subcultura en Estados Unidos y en Europa. Nosotros acompañamos a un zorro muy tímido. Hacen reír a los niños y a la gente le gusta hacerse fotos con ellos, aunque a veces puedan asustar. Pero en realidad los llamados furries son muy tímidos, sobre todo a la hora de mostrar a la persona que llevan dentro. Nicolás, de 26 años, hace una excepción con nosotros y nos recibe en su casa. Este informático diseñó este personaje llamado Quinora hace ya 17 años. Cuatro años atrás fabricó este disfraz a medida. Nicolás en el papel del lobo azul Quinora. ¿Quiénes lo rodean no se acostumbraban a él? Es un poco difícil tener una afición como esta y relacionarse con la gente de tu entorno Casi todos te dicen, uff, es bastante ridículo Pero luego cuando ven la reacción de la gente, sobre todo de los niños o de la gente mayor en la calle Les parece fantástico, es una afición genial y me animan a seguir En Dortmund, Alemania, Nicolás y otros tres amigos se convierten en personajes de peluche Desde ahora se llaman Kinora, Kimu Tiger, Berion y Werefox. Los viandantes no salen de su asombro, aunque también hay escépticos. Nuestro objetivo es entretener a la gente, sobre todo es muy divertido con los niños. Al estar así vestidos nos metemos pronto en el papel de forma que podemos decir, sí, este soy yo, este es mi personaje y así es como quiero que me vean. Nicolás se atreve incluso con el salto tándem en paracaídas. La moda de los Farris viene de los Estados Unidos. Hoy día hay desfiles y reuniones de Farris en todo el mundo. Los disfraces se inspiran en figuras antropomórficas y personajes de cuentos y pueden costar hasta 3.000 euros. En Dortmund también hay una pequeña comunidad de fans. Genial, ¿no? Fantástico. Sigan así. Me gusta. Mucho. Muy lindo. Mucho mejor que esas despedidas de soltero donde todos van borrachos. Es algo más armónico. Este me lo llevaría a casa. Es muy dulce. Aunque creo que de todas formas acabará en buenas manos. Muy bien. Enviaré un saludo a Berlín de parte de ustedes. Adiós. Pueden ser abogados o desempleados. En Alemania hay ya unos 4.000 farries integrados en una red. El anonimato les da a los empeluchados más coraje que en la vida normal, aunque sea para tomar al asalto la panadería más próxima. Ya tengo 26 años, pero creo que llevaré al personaje de Key todavía durante mucho tiempo. Es pura diversión, es mi hobby, es lo que me gusta hacer y no voy a dejar de hacerlo. Su intención es propagar la diversión. Ningún viandante se puede salvar de ellos. Y aunque la visión sea tan restringida y la temperatura bajo el disfraz sea tan tropical, estos peluches de pocas palabras logran sacarle una sonrisa a la ciudad. De los animales que rapean en la calle, nos vamos a más videos peculiares.